Comenzamos ya con el álgebra matricial y vamos a dividir en varios vídeos todas las operaciones que se pueden hacer con matrices. Aquí tenemos dos matrices 2x2, aunque todo lo que digo se puede hacer con matrices de cualquier tamaño. Vamos a ver cómo se suma. Esto ya lo sabemos, puesto que es para cualquier array en general. Y lo que hace es que lo suma componente a componente. 5 y 7 da 12, y así en todas las componentes. Si hacemos una resta, pues lo mismo. Y también con la multiplicación, que es 5 por 7, 35, aquí tenemos, o con la división. Todas estas operaciones que se realizan componente a componente ya las habíamos visto cuando estudiamos los arrays. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer la multiplicación matricial. Bueno, pues para ello podemos utilizar la función dot. Y aquí lo que hacemos es multiplicar matricialmente a por b. Sabemos que la multiplicación matricial no es conmutativa, así que si multiplicamos b por a probablemente nos dé un resultado distinto. Y efectivamente nos ha dado un resultado distinto. También se pueden hacer estas operaciones en vez de utilizando la función, utilizando el método a.dot. Con B esto significa A por B. Y también se puede utilizar una nueva función, que es la función mat matrices multiplicación. Multiplicación de matrices. Vamos a volver a multiplicar A por B, por lo que el resultado no debería cambiar. Vemos que el resultado es idéntico. Y ya desde hace algunas versiones, en NumPy se ha introducido un nuevo operador, que es el operador arroba que además de servir para calcular el producto escalar de vectores, también nos puede servir para hacer el producto de matrices. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar matricialmente A por B. Como vemos, nos da el mismo resultado. Y la ventaja que tiene este operador es que podemos hacer varias operaciones, aprovechando la propiedad asociativa de la multiplicación. C no lo podemos hacer porque no lo tenemos definido, pero sí podemos volver a multiplicar por A. Aquí tenemos el resultado. O podemos calcular también A al cubo, que sería multiplicar tres veces